¿Qué tal amigos de Ibero90.9? Es un gusto que nuevamente ustedes estén escuchando este programa que se llama Banda Presidencial. Yo soy Jorge Alberto Cejamorán y este es un día muy singular, es un día especial porque tenemos a Jorge Ramos en la Universidad Iberoamericana ya que viene presentando su libro Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. Jorge, un gusto que nos Jorge, acompañes. gracias por invitarme. Oye, me gustaría empezar por el detonante. En este momento es probable que alguien se esté despidiendo de sus familias, alguien esté arriba de la bestia. Hablemos de tu detonante, Jorge, ¿por qué tú eh, dejas México para vivir en Estados Unidos? Yo era un estudiante de comunicación y periodismo como muchos de los que nos están viendo, ¿no? yo era un periodista como tú y, y me tocó vivir en una época en, en, en los 80, en los años 80, en donde había una censura directa de los pinos a los medios de comunicación, en donde había fake news todo el tiempo, nos hacía creer que había elecciones democráticas, no, no las existía, y, y donde los presidentes se turnaban por dedazo unos a otros. Y se me ocurrió hacer un reportaje sobre la falta de democracia en México, y no me dejaron sacarlo al aire, yo trabajaba en una televisora, no me dejaron sacarlo al aire. Y al final tenía un bochito rojo en Volkswagen, lo vendí, conseguí un poco de dinero y con eso me fui. Yo no quería ser un periodista censurado y yo sabía que México se iba a tardar muchos años en llegar a ser verdaderamente democrático y por, y por eso me fui. Jorge, hay un eh, lema recurrente dentro de los mexicanos que es, vendrán tiempos mejores, sí. pero contigo 35 años después te sacan de una conferencia de prensa. Yo, yo entiendo la censura de prensa, que existía en México y que, que hay en dictaduras como la de Venezuela o la de Cuba, pero Estados Unidos tiene la primera enmienda de la Constitución que te da absoluta libertad de expresión y absoluta libertad de prensa. Y nunca me imaginé, alguna vez un guardaespaldas de Fidel Castro me evitó que yo le siguiera haciendo preguntas al dictador cubano, pero nunca me imaginé que en los Estados Unidos me iban a correr de una conferencia de prensa solo porque quería hacer una pregunta. Y, y los mexicanos nos dimos cuenta de qué tipo de persona estábamos, nos estábamos enfrentando con Donald Trump. Era un presidente que había hecho, y un candidato que había hecho comentarios racistas, pero también un, un candidato que estaba haciendo ataques a los periodistas a la libertad de expresión. Nosotros sabíamos lo, a lo que nos estábamos enfrentando. Jorge, si tu nacionalidad no hubiera sido mexicana, sí. y sí si estadounidense, norteamericana, y hubieras hecho las mismas preguntas, ¿crees que te hubieran sacado de esa conferencia de prensa en Iowa? No, y ese es precisamente el punto, tienes toda la, tienes toda la razón creo que nunca seré suficientemente americano para muchos americanos y para Donald Trump no era suficientemente americano y por eso me sacó. Dudo que él hubiera hecho lo mismo con periodistas de otras cadenas estadounidenses y ese es el, ese es el sentir del libro, que me siento yo y millones de mexicanos como strangers, que es una combinación entre ser extraño y ser extranjero, en donde ya no somos bienvenidos, en, en donde a pesar de llevar 35 años ahí, te hacen sentir que tú no perteneces a ese país, y que tú te tienes que largar de ese país. Uno de los seguidores de Donald Trump, después de, la, de que me expulsan de la conferencia de prensa, me dice, get out of my country. Y le digo, bueno, de alguna forma este también es mi país, no les importa. Además, el problema no es solo Donald Trump, sino los 63 millones de estadounidenses que votaron por él y ese odio viene desde arriba hacia abajo, viene desde el presidente hacia abajo y en las redes sociales es terrible lo que estamos viendo actualmente. A lo largo del libro Jorge, tú haces un recuento o recuerdo de tus añoranzas acá en México, sí. recuerdas la calle donde viviste, sí. eh, la universidad donde estudiaste, que es esta, la Universidad Iberoamericana. Pero en los gallineros, A mí me ustedes no saben que son los gallineros, pero la universidad se nos cayó en un terremoto, y entonces nos, el, el, el Instituto Politécnico se portó generoso con nosotros y después se crearon unos gallineros que eran unas construcciones de lámina, que cuando llovía era imposible dar clase por el ruidero, pero me tocó no esta universidad maravillosa donde estamos, sino los gallineros, te interrumpí. También recuerdas por ejemplo las salsas picantes, pero… Los que vivimos en México en algún momento también somos strangers, creo yo. También somos no extranjeros, pero sí somos extranjeros hacia una violencia. Yo que soy mexicano y que vivo en este país, no me identifico con lo que sucede en las calles, no me identifico con los políticos que me intentan representar. ¿Qué es lo que tú no extrañas de México? Bueno, lo que, lo que no extraño son esos 104 mil muertos, o sea… Es, es nuestra culpa también, Jorge, porque ¿por qué dejamos que Calderón y Peña Nieto hicieran eso? Es nuestra culpa, o sea, ¿dónde están las protestas masivas frente a Los Pinos, en el Zócalo? ¿Dónde están esas protestas cuando nos matan, nos diluyen a tres estudiantes? Pudo haber sido cualquiera de ustedes, perfectamente cualquiera de ustedes. ¿Dónde están esas protestas después de que nos desaparecen a 43? No lo veo en ningún lado, pero es interesante cómo, cómo tú te sientes ajeno a eso, cuando es tu propio país y no deberíamos de sentirnos así, pero es nuestra culpa, o sea nosotros también dejamos que eso, que eso pasara, en otros lugares hay protestas masivas, eh, se exigen cambios, eh, yo no veo donde… O sea, en, en un momento dado normalizamos la violencia, dejamos que pasara, nos acostumbramos a esto… Y, y no extraño eso para nada, por supuesto que no extraño eso, extraño los, los gancitos y los churrumáis y los chamois, pero, pero no, desde luego que no, no puedo extrañar esta terrible violencia, Imagina, hemos llegado a un punto en que lo que estamos pidiendo es que no nos maten, que no nos maten, es lo primero que estamos pidiendo y es lo primero que le vamos a pedir al primer presidente o presidente ¿Te da miedo que tu familia siga viviendo aquí en México, Jorge? No, no, no me da miedo y además yo vengo, yo vengo muy seguido, pero me da el, el temor que tienen todos ustedes, que en, una, que en un momento en una calle te agarren o que te vayan a secuestrar o que te vayan a desaparecer. Eh, ese miedo sí, por supuesto que sí. Llegas en un momento especial, seis años del Movimiento 132 sí. en esta universidad. Eh, ¿Qué hubiera pasado si eso, ese movimiento no fuera en la Ibero, sino en la Universidad de Michigan o la Universidad de Miami? ¿Cómo hubiera reaccionado el gobierno de Donald Trump? Yo, yo lo, que, lo que quiero es... Otro movimiento 132, o sea, dónde están en, en, en el mundo están ocurriendo movimientos extraordinarios. Yo vivo a una hora de Parkland en la Florida, donde mataron a 17 estudiantes y estos jóvenes de secundaria están cambiando el uso de armas de fuego en los Estados Unidos. Los dreamers están cambiando la política migratoria, protestas masivas de jóvenes en Nicaragua y en Venezuela, están cambiando las cosas en esos países. Yo quiero otro movimiento así, o sea, yo creo que o sea, es un es un lugar común, pero este sí es un este es un país de jóvenes y los jóvenes lo pueden cambiar, pero tenemos que empezar diciéndole no a lo que no queremos y no lo, he, no lo hemos hecho con suficientemente fuerte. Hay una cifra muy interesante en tu libro que menciona que el 40% de las cosas que. de las empresas perdón, que hoy en Estados Unidos, digamos, tienen más alcance son las más importantes, son creadas por hijos de inmigrantes. Claro, y eso es, eso es increíble. ¿Por qué la gente en Estados Unidos no lo logra entender? Bueno, muchos sí lo entienden, y muchos entienden que de las principales compañías que hay en los Estados Unidos, 40% como tú dices, fueron fundadas o por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. Y, y todos las usamos, Apple, Google, Yahoo. Eh, la, la, lo que tenemos en nuestras manos fue creado por inmigrantes. Los, los celulares, las computadoras, la internet, todo tiene que ver con la creación de, de inmigrantes. Y eso es lo que me encanta de los Estados Unidos. Estados Unidos no es Donald Trump. Estados Unidos es muchísimo más amplio que eso y, y las grandes tecnologías, creo que una de las cosas que permiten el cambio ahora son, preci son precisamente las redes sociales y esta comunicación que hay en las redes sociales eh, ha permitido que se generen movimientos que antes no existían y eso es gracias a, a la labor de inmigrantes, muchos de ellos mexicanos. La última encuesta que me tocó leer en el 2016 para esta estación de radio del New York Times decía con el 98% que iba a ganar Hillary Clinton y que era... De la misma manera y complicado que un pateador del NFL fallara un gol de campo de 25 yardas a que Donald Trump llegara a ser presidente sí. y hoy eh, celebraba ahí en la base Andrew la llegada de tres norcoreanos o de tres surcoreanos perdón, eh, nacionalizados estadounidenses. ¿Cómo pueden fallar tanto las estadísticas? ¿Fallamos quienes, Jorge, los periodistas en nuestro análisis? Fallamos los periodistas, creímos, creímos las encuestas y nuestra, nuestro trabajo es no creerle a nadie, o sea, ni a tu mamá, ni en el Día de las Madres. ¿No? Ese, es, ese es nuestro trabajo y le creímos a las encuestas y luego, Jorge, también no, no escuchamos otras voces que nos estaban sugiriendo que la gente no le estaba diciendo la verdad a los encuestadores, que les, les preguntaban, tú vas a votar por Trump y les daba pena porque Trump había hecho comentarios racistas y sexistas y no querían que los vincularan con, con ellos, pero no lo vimos. No quisimos escuchar las otras voces y creo que en México tenemos que hacer lo mismo, yo entiendo cómo van las encuestas, pero, pero las encuestas no reflejan necesariamente el resultado de una elección y el mejor ejemplo que tenemos ocurrió hace dos años en Estados Unidos. Si hoy estuvieras en una esquina de la primera fila en una conferencia de Enrique Peña Nieto, ¿te levantarías a preguntarle algo? Si me dejaran entrar, sí. <ríe> sí, yo, yo creo que sí, pero a ver, yo, yo entrevisté dos veces a Peña Nieto antes de las elecciones, hemos solicitado innumerables veces entrevistas con Peña Nieto y, y no me van a dar una entrevista con Peña Nieto, porque creo que es uno de los presidentes más incompetentes, más malos que hemos tenido en la historia moderna de México, ha tenido el sexenio más sangriento en la historia moderna de México, eh, ha tenido una actitud sumisa, débil, dócil frente a un bully en, en Estados Unidos y nunca entendió que, que hubiera podido salvar el final de este sexenio perdido si se hubiera enfrentado con dignidad a Donald Trump, nunca lo entendió. Pero la mediocridad no solamente vive en Los Pinos, creo, y habita en los, en los partidos o en los candidatos independientes que hoy intentan gobernarnos. ¿Cómo ves, Jorge, su actitud ante Estados Unidos? Tenemos a alguien como Andrés Manuel López Obrador, que se le hace sencillo, tenemos a alguien como Ricardo Anaya, que por tener un inglés fluido, cree que puede dominar a alguien, como tú eh, denominas a Donald Trump, un bully. Sí, pero yo, yo creo que cualquiera que llegue a Los Pinos va a ser mejor que, que Peña Nieto. Además, Peña Nieto se equivocó en la estrategia. Creo que con, con Donald Trump necesitamos una estrategia a dos tiempos. Donald Trump va a tener su primer periodo hasta el 2020 y luego va a buscar la reelección en el 2020. México creo que debe tener una política muy dura, frente a los Estados Unidos de aquí al 2020. Y si no funciona, luego podemos corregir o recalibrar en el 2020, en los, otros cuatro, en los otros cuatro años. Pero lo que los mexicanos no entienden es que México es un país muy poderoso, extraordinariamente poderoso, frente a los Estados Unidos. Imagínate que México decida que va a dejar pasar a todos los inmigrantes centroamericanos que quieren llegar hacia la frontera sur. Pásenle, ¿A dónde van? ¿A México? No, vamos a Estados Unidos, pásenle. Imagínate la crisis que eso generaría en Estados Unidos, imagínate que México decida mágicamente no poner los muertos, no queremos más muertos de la guerra contra el narcotráfico, vamos a parar la guerra contra el narcotráfico y esa droga que viene de Colombia y de Perú y de Centroamérica, ¿a dónde va? ¿A Estados Unidos? Que pase. Si nosotros hacemos eso hay una crisis terrible en los Estados Unidos, así que México tiene muchas cosas que puede negociar con los Estados Unidos, pero que no se ha atrevido a hacerlo y con fuerza, y creo que el, primer, el próximo presidente o presidenta tiene que negociar de esa manera. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional México dice que somos el portero de los Estados Unidos. Y tristemente el, la actitud sumisa de Peña Nieto eh, da lugar a esas cosas, no, no entendemos la enorme fuerza que tenemos como país, no entendemos los grandes recursos que tenemos, la posición geopolítica que tenemos. Eh, de nuevo, Peñanito nunca entendió que la cuestión de Trump era una cuestión de dignidad, era una cuestión de, de vernos con respeto y, y Estados Unidos no nos ve como un país fuerte, por la culpa de, de, de peñanito si, si el bully estadounidense llega a Los Pinos y lo aceptas en tu casa, y no tienes los pantalones para decirle en su cara que no vamos a pagar por ese muro, imagínate qué más, qué van a pensar de nosotros. Jorge, se cree que hay 150 mil mexicanos en Estados Unidos que pueden votar este primero de julio. ¿Qué se dice allá del otro lado, en, en el norte, sobre estas elecciones? ¿Cómo miran a los cinco candidatos? A ver, estamos, estamos muy ligados y tenemos una nostalgia constante, pero... Yo creo que tus cifras están un poquito infladas. Yo lo último que vi, no, no, no creo que ni lleguemos ni a 50 o 60 mil, que es una tristeza. Creo que hay todo un sistema diseñado para evitar que los mexicanos en Estados Unidos podamos votar en las próximas elecciones. Están, están tratando de evitar que se haya una elección muy cerrada, que seamos los mexicanos en Estados Unidos los que escojamos al próximo presidente. Habemos, hay eh, 12 millones de mexicanos nacidos en México que vivimos en Estados Unidos. Y, y que 50.000 o 60.000 salgan a votar es, es vergonzoso, eso, eso hay que cambiarlo totalmente, pero no quieren que votemos, no quieren que votemos. Jorge, sin que me digas el nombre, ¿sabes por quién vas a votar el 1 de julio? Sí, sí, pero en Estados Unidos y aquí nunca digo nunca digo por quién voy a votar. Sí, no, no, no, no no es necesario. Jorge, ¿qué? Pero voy a votar, eh. soy de los pocos mexicanos, ya tengo, eh, tengo todo el papeleo, estoy esperando solo mi boleta para hacerlo. Lo harás desde Estados Unidos. Sí, voy a votar desde allá, por Jorge. correo. ¿Qué le dices al público de Ibero 90.9 en este momento, un periodista como tú que se ha enfrentado a, a grandes personajes, las entrevistas son esos, son duelos de mentalidades, pero te sientes como un extranjero, algo no está bien? Al, al final tengo un capítulo que se llama Desobedezcan, así que, que mi mensaje para mis compañeros la Ibero y para, para otros estudiantes es desobedezcan, no, no podemos hacerle caso a Donald Trump, no podemos hacerle caso a Peña Nieto, no podemos hacerle caso a los políticos que creen que esto es lo normal. Frente a eso, frente a posiciones inmorales eh, que no son éticas, hay que desobedecer. Y, y, y todo comienza diciendo no. No es la palabra más poderosa que existe en cualquier lenguaje. Y después del no, vienen los cambios. Jorge, pues te agradezco mucho. Gracias yo a ti, la hijo. verdad es que me, me tiene contento el que hayas aceptado darme esta entrevista. No? Y ojalá que la siguiente vez que nos veamos sean tiempos mejores. Gracias, yo así lo espero. Jorge, gracias. Gracias. Gracias a todos.